Quizá las preguntas más importantes que harás y responderás en tu vida son ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? Tu estado mental natural es ser feliz, saludable, alegre y lleno de emoción por estar vivo. Deberías despertar cada mañana ansioso por comenzar el día. Deberías sentirte maravilloso contigo y con las relaciones en tu vida. Como un adulto maduro en pleno funcionamiento, deberías hacer cosas todos los días que te permitan avanzar para alcanzar la realización de tu máximo potencial. Deberías estar agradecido por todas tus bendiciones en cada área de tu vida. Si, por alguna razón, no te sientes o piensas de esta manera la mayor parte del tiempo, puede significar que algo no está bien con tu manera de pensar, sentir o reaccionar ante la vida. Tu objetivo principal es organizar tu vida de tal manera que te sientas feliz, gozoso y satisfecho la mayor parte del tiempo. Elimines los pensamientos, las creencias, las ideas negativas o pesimistas que te detienen y adoptes una mentalidad positiva de triunfador. Este libro te enseñará cómo lograrlo con las estrategias que las personas más exitosas y felices utilizan para alcanzar lo que quieren. Eres una obra maestra. Permíteme contarte una historia. En la galería de la Academia, en Florencia, Italia, se encuentra el David de Miguel Ángel. Quizá la escultura más bella en el mundo. Las personas llegan de todas partes del planeta para admirarlo. El poder emocional de la escultura es casi abrumador cuando estás por primera vez en su presencia. ¿De dónde vino? Así cuenta la historia. Alrededor de 1501, Miguel Ángel recibió el encargo de crear una estatua para la Catedral de Florencia que se destacara de todas las demás obras de arte. Más tarde se colocó en la Piazza de la Signoria. Trabajó en esta estatua en el patio de la Ópera del Duomo desde 1501 hasta 1504 en completo secreto. Cuando esta increíble obra de arte fue develada en una gran ceremonia pública a la que acudieron miles de personas, un grito de asombro surgió de la multitud. Reconocieron inmediatamente que esta era quizá la estatua más hermosa que jamás se hubiera creado. Más tarde, se le preguntó a Miguel Ángel cómo fue capaz de esculpir algo tan hermoso. Explicó que caminaba hacia su estudio una mañana como solía hacer, cuando por casualidad miró hacia una calle lateral donde yacía una gran pieza de mármol, traída de las montañas, cubierta de hierba y arbustos. Ya había pasado por esa calle muchas veces, pero esta vez se detuvo y examinó la gran pieza de mármol, rodeándola varias veces. De repente, se dio cuenta de que esta era exactamente la pieza de mármol que había estado buscando para crear la estatua que los Medici querían mandó a que la cargaran y la llevaran a su patio. Ahí trabajó en la pieza durante los siguientes cuatro años para crear el David. Más tarde dijo, Vi a el David en la pieza de mármol desde el principio. Mi único trabajo a partir de ahí fue remover todo lo que no era el David, hasta que solo quedó perfección. En el mismo sentido, eres como el David atrapado en el mármol». El gran objetivo de tu vida es remover todos esos miedos, dudas, inseguridades, emociones negativas y falsas creencias que te detienen hasta que todo lo que quede sea la mejor versión de ti. Vivimos hoy en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad. Hay más oportunidades y posibilidades para que puedas lograr más en cada área de tu vida que nunca antes y simplemente mejorar año tras año. Se ha creado más riqueza en los últimos 25 años que en toda la historia del hombre, y la riqueza total del mundo está aumentando y aumentando 4% o más por año. Hoy en día, más personas se están convirtiendo en millonarias y multimillonarias a un ritmo más rápido, pasando de la pobreza a la riqueza en una generación, que en ningún otro momento de la historia.